¿Qué onda amigas, ¿Cómo estamos? Estamos acá en un nuevo video para el canal. Esta vez estamos acá en Dust, Rolepl Dust Life Roleplay. Y bueno, vamos a arrancar este nuevo video regresando al ZAMP. Después pues de varias semanas sin subir video. Y nada, vamos a ver qué onda. Vamos a ver porque voy a tomar la cosa nuestra. Por algo me llamo Lenzo Marracchetti, italiano de corazón. Vamos a arrancar, muchachos, vamos a comprar lo básico. Vale como 2 millones de pesos de dólares. Disculpen, men. Comprar y se puede robar. Mira, robar yo. Bueno, eso lo vamos a hacer un día. Pero más adelante. Comprar un teléfono. Mm -hmm. Comprar un teléfono. Con la... Ya tenemos lo básico. Supongo que vamos a ir al ayuntamiento. Bien. Llegamos acá al ayuntamiento. Hola. ¿Cómo están? comprar no, no. no. acá de que se comprar una licencia vamos a ir a comprar una rompa elegante porque los italianos tienen que estar vistiendo formal siempre elegantemente a ver vamos a ver vamos a comprar esto con Compr tenemos tengo un mod de skins como están viendo, esta está modificada. La que me gusta a mí es Cloud, es Cloud Speed. Mira. Mira. Qué fachero que es. Y bueno, vamos a comprar un Toy. Ahora... Anachi. Listo. Mira. Mira que fachero que dio el Cloud Speed, boludo. Qué épico. Bueno, vamos a ir a nuestra base ahora. Pero primero necesito comprar un buen auto. 60 dólares tenemos. Para algunos fachero no va a alcanzar por lo menos Un oh, Majestic Este es cuatro puertas, sí, lo único, boludo Voy a comprar este Voy a comprar este y es cuatro puertas comprar Perfecto, que me den un color bueno, por favor ¡Ay, no! Voy a ir al... Uh. Oh. En este... Uy, uh, la tiré para la otro lado. A ver, vamos a dejarlo perfecto. A ver, AP garaje. Ahí está, AP garaje. Y después es. Se pegará, listo. Subimos a la mansión, que es el observatorio. Es una toma épica, llegando. Mira, otra reja acá. garaje. Sí, cierra Cierrasolio. Ah. Pero yo soy imbécil, me compré un autito y... Y hay 10 millones acá. Bueno. El auto del jefe es mío. Este auto es mío. Mirá. Que lo toca Llegamos nací como si fuera nuestra casa Ok, vamos a entrar Con la tecla H A L C Uff, estoy viendo una pistola ya Ok Uy, vamos a ver las vistas de nuestra casa Como a ver de arriba Ya abajo está el observatorio Ok Tenemos acá el recibidor Bien, Para entrar con la H Acá okay, tenemos una habitación cerrada, otra cerrada como el baño <risas> es cocina, baño, todo junto vamos a ver el otro lado, acá tenemos donde se come, comedor tenemos la sala de estar acá vamos a hacer los planes tengo todo planeado a ver. muebles no. okay. ático, el ático vaya, acá que hay Casi hay habitaciones. Equipo. A ver el equipo. Equipo. Tenemos... ¡Ay, mierda! No te lo que tenemos, boludo. Repico. Con esto vamos a salir a robar, pero como a esperar. Ya. Todo el dinero. En mi... Acá donde voy a hacer los planes yo. Está es mi habitación. Y vamos a ir al ático. A ver. Acá. Acá también podríamos hacer planes Pero esto para estar más relajado, viste Bueno, tenemos varias entradas Se me empezó a liar porque Toqué algo sin querer Por acá se sube y acá tenemos helicóptero, mirá Dos encima tenemos O sea, para que... imagínate imagínate Imagínate ese si hijo de demo. Ok, ok, ok. Y nada, vamos a acá a despedir el video. Espero que les guste, les haya gustado. Únanse al servidor. Es una obligación unirse a este servidor. Y nada, les dejo todo en la descripción, como siempre. Y nada, acá el papi Unilad se despide. Así que nos vemos la próxima, muchachos. Adiós.